Lecciones de emprendimiento para tu hijo. La DIAN. Una de las lecciones que cualquier padre debe enseñarle a su hijo sobre inteligencia financiera se encuentra en uno de los libros de Robert Kiyosaki denominado Padre Rico, Padre Pobre. El gurú de las finanzas personales plantea que una de las decisiones para ser pobre es trabajar para alguien más, por lo cual clasifica esta decisión en tres. Una, obviamente emplearse. Dos, Comprar cosas, porque esto hará que trabajes para pagar estas cosas que compraste. Y tres, pagar muchos impuestos. Según la OSD, Colombia es el sexto país del mundo con los impuestos más altos a empresas. A esta realidad queremos añadir el anuncio que realizó la semana pasada Jorge Andrés Romero, el director de la DIAN, durante la presentación de la Comisión de Expertos Tributarios. El señor Romero sugirió que las personas sin hijos deberían pagar más impuestos, ya que tienen una mayor capacidad contributiva que quienes sí tienen hijos en edades dependientes. Ahora bien, ¿es moral pagar impuestos? Tú deberías enseñarle a tu hijo que está bien que te cobren impuestos para la mayoría de la gente los impuestos sirven como una ayuda a los menos favorecidos y es una manera de salir de su condición de pobreza, lo cual es falso en el caso colombiano, ya que el 75% de lo que se recauda en impuestos se dirige para pagar salarios de políticos y burócratas y solo el 25% para redistribución de la riqueza, es decir, para los más pobres. ¡Es mentira que gran parte del dinero de los impuestos se dirija a los más necesitados! Por otra parte, me gustaría ahondar en la palabra impuestos haciendo el siguiente razonamiento. Ojalá se lo enseñes a tu hijo. Número uno, toda extracción involuntaria de dinero es robo. Si te quitan tu dinero sin tu permiso, eso se llama robo. Los impuestos son una extracción involuntaria de dinero, porque si no fuera así, no se llamarían impuestos, sino cobros voluntarios. Por lo tanto, los impuestos son un robo. ¿Estaría bien robar? ¿Le enseñarías a tu hijo que está bien que lo robe? Es fundamental que les enseñemos a las nuevas generaciones la característica inmoral de los impuestos. Además, debemos dejar de ver el Estado como un ente benevolente que te quiere ayudar para entenderlo como lo que es. Un grupo de personas que viven a expensas de los que sí producimos riqueza. Porque en la medida en que lo veamos de esta manera, de manera negativa, este reducirá su tamaño y tendrán menos dinero para robar los políticos y burócratas y más dinero tendrán tú y tus hijos en sus bolsillos. Porque en lugar de castigar a las personas que no quieren tener hijos con más impuestos, mejor disminuyen el tamaño del Estado. Por ejemplo, ¿sabías que en 1994 existió una tragedia en el río Páez y que la corporación creada para atenderla aún subsiste 26 años después con un presupuesto superior a 21 mil millones de pesos? Si quieres profundizar en cómo el Estado puede reducir su tamaño, te dejo el link de un artículo que escribió el economista libertario Luis Guillermo Vélez, de la Universidad de Antioquia, donde nos muestra que reduciendo el paquidérmico tamaño del Estado colombiano, podríamos ahorrarnos hasta 21 billones de pesos. En conclusión, enséñale a tu hijo tres cosas. Número uno, los impuestos son un robo. Número dos, el Estado no es un ente benevolente, sino personas que viven a nuestras costillas. Y número tres, para que Colombia prospere necesitamos reducir el tamaño del Estado porque eso significará más dinero en nuestros bolsillos y menos en el de políticos y burócratas.